Muy Buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos exclusivamente lances con revólver. Y sin más, comenzamos. Nos encontramos en, en el valle suizo al norte del lago. Vamos a intentar cazar pavos con, con revólver. Mira, ahí vemos unos. unos una hembra. Eh, tengo que decir que este vídeo quiero agradecer la recomendación que me hizo mi amigo Yosi. Así que yo sí, este vídeo es por ti. Muchísimas gracias, porque nunca se me había ocurrido hacer un, un vídeo con revolver ya que no es uno de mis armas favoritos. Bueno, continuamos con, con el vídeo. Vemos que, que las hembras responden a nuestro, a nuestro reclamo de, de pavos. Vamos a, a intentar localizarlas. Están un. Un poco lejos para, para nuestro revólver siguen, siguen contestando a, nuestros, a nuestro reclamo A ver si se pueden acercar acercan un poco los animales Intentamos localizarlos, están como unos 100 metros Pero parece que no, vamos a, a volver a llamarlos La verdad es que este reclamo suena, suena un poquito a pato, pero bueno. Si, si es efectivo, hay que reconocerlo. Están de ahí detrás de los árboles y no, no los vemos. Vemos la, la llamada que contesta la, hema, la hembra que está está encelada al escuchar el, el sonido. Vamos a ver... no lo no quieren no quieren acercarse vamos a hacer otra llamada miramos por los prismáticos están justamente ahí detrás de, de esos árboles pero ya son ciento ciento y pico metros va a ser un tiro, un tiro muy largo para, para el revólver creo que lo mejor será que bajemos de, de nuestra silla de trípode y intentemos a, acercarnos cogemos el revólver que en esta ocasión es un, un, un 45 pero le hemos puesto cartucho del 410 de, de perdigones que es el que les, el que les va es el único revólver que, que dispara, dispara perdigones Ideal para, para cazar aves y, y presas pequeñas de, del nivel 1 Conejos liebres Vamos a seguir llamando mientras nos acercamos Así eh, vamos ahogando nuestro, el ruido de nuestras pisadas Al hacer el, el sonido del reclamo Seguimos viendo tengo que reconocer que, que apenas he cazado con revólver alguna pieza grande, sí, pero piezas tan pequeñas no va a ser la, la primera vez. Yo soy más de, de rifle y de arco. Hombre, la verdad es que también me pasó al principio con el arco que era muy reticente a, a utilizarlo, pero una vez que ya le has cogido el uso, es una arma magnífica. Ya os diré lo que pienso de, de la caza con revólver Aunque pienso que el revólver es más bien un arma de, de defensa que de caza Pero hay que probarlo todo en este juego, a ver que para eso está Cuando lo han puesto es porque será, serán unos lances bonitos Lo único que hay que acercarse de, demasiado, yo creo que ocurre como con el, con el arco Nos vamos acercando despacito, vamos a ver si localizamos, está justamente detrás del abeto al lado de del lago de los juncos nos desplazamos un poquito lateralmente a ver si tenemos mejor visión ahí yo creo que está ahí entre, entre esos juncos pero no se sé, yo creo que deberemos acercarnos un poco más seguimos tan esquivos, escuchamos la, las llamadas seguimos con nuestro reclamo y así también ahogamos nuestros pasos el sonido que podemos hacer al andar y mira cómo, cómo contestan vamos a ver si podemos localizar algún animal de estos me parece que ya hemos visto hemos visto algo pero no, es la, es la llamada No sé cómo voy a disparar yo con, con el revólver Porque la verdad no tengo no tengo experiencia Pero bueno, ya veremos cómo se nos da el lance Si será bien, si se da mal O qué va, va a ocurrir Seguimos acercándonos al lachado despacito O sea, hay varias, varias sembran, las dos que hemos visto pasar mínimo antes están ocultas ahí en los entre los juncos y, y el abeto la escuchamos perfectamente seguimos avanzando despacio mira ahí tenemos uno que pues ya está 125 metros va a ser va a ser complicado pero bueno porque lo, por lo que he visto la distancia máxima que tiene este revólver es, es unos 75 metros, podría ser 80, levantando un poco la mira. Vamos a, a intentar, si podemos hacer un disparo. No, no, no, ahí, ahí salen volando. es mucho mejor si sí, mira es mucho más fácil disparar pero qué malo soy pero bueno al fin me he estrenado con, con un revólver vamos a ver recargamos nuestro revólver nuestros cartuchitos repito que es el 410 una hembra no está mal ha sido un, un lance interesante pero vamos a ver si hemos dado a algún otro ah sí, mira tenemos hemos dado a, a otro Vamos a recogerlo, a ver, ah, un macho, un oro, no, no está mal, dos tiros le hemos pegado, uno apenas que no hemos hecho nada, pero bueno. Para comenzar nuestra caza con con revólver está bien, vamos a continuar a ver si localizamos otro animal, y en fin, no vemos nada por aquí, no vemos nada por allá... Yo creo que con los ruidos han, se han espantado, así que nos iremos a, a otro lugar. Mira, ahí tenemos un tiro bombón, mira, un 4 nos va a dar oro. Vamos a coger los revólver. Y. Y dos. Ha caído, fulminado. En esta ocasión hemos utilizado un revólver 44 con munición de punta hueca Nos acercamos a ver nuestro, nuestro trofeo Es un bonito oro, un oro de puntuación media Una cuerna, cuerna bonita Pero bueno, es un, un animal normal No tiene ninguna capa especial, ni albino, ni ni o harinoso vamos a ver si si vemos más animales puesto que había había un grupo aunque se habrán espantado por el ruido tenemos que, que intentar localizarlos Ahí escuchamos la, la señal de advertencia de las hembras que estaban con él vamos a, a subir a lo, a lo alto de la lona digo perdón de la loma no digo de la lona si no tenemos tienda campaña por aquí Subimos a lo alto de la, de la loma, despacito, para ver si tenemos mejor visión desde allí. La verdad que tenemos que tener ahora cuidado con, con el ruido que hacemos al desplazarnos, puesto que los animales estarán alerta y estarán pendientes de, de cualquier sonido e inmediatamente oirán de, del lugar. Así que vamos a, a arrastrarnos un poquito por el suelo. No os importe mancharos que la ropa del de, de jante no, no, no hay que lavarla y en mi caso mi mujer no, no me regaña como cuando voy de montería que me dice que es donde se ha metido, sobre todo cuando nos toca eh, sacar los mondongos a, a, a un animal. Pero bueno, vamos arrestándonos, vigilando el nivel de ruido que podamos hacer. A ver si podemos llegar a, a esto. Vamos a disimular nuestro... Anda, mira, nos ha contestado un, un, un pavo. Yo quería disimular nuestro... Nuestro movimiento, nuestro ruido. Con el reclamo de pavos y resulta que nos ha... Nos ha contestado un pavo. Así que vamos a otra vez, otra vez coger la munición del... Del 410. Mira, ahí vemos la hembra que estaban allí. No vamos a hacerle caso. Ahí vemos otra hembra que no nos ha visto. Así que vamos a ir a... A por el pavo Ya huyen los animales A ver si podemos Vamos a reclamarlo otra vez A llamarlo La verdad es que aunque el sonido No es muy de pavo Es cierto que si sí contestan los animales ¿eh? Vamos a acercarnos si... A Ahí va una, una cierva nos ha dado por detrás y casi nos derriba Nos ha quitado por lo menos un 25% de salud Nada Las hembras que estaban antes con el ciervo que hemos abatido Pero no nos interesan ellas porque no tienen puntuación Hombre, si quisiéramos obtener eh, dinero Para poder luego comprar munición y, y armas, sí Pero no, lo que nos interesa son Son trofeos y, y los lances Vamos a ver, ahí nos ve y se va, ya vamos otra vez al pavo, la verdad es que es difícil disparar los pavos sobre todo cuando cuando están volando, si lo localizamos a distancia aceptable pues podría ser un tiro bonito con el revólver pero ya había visto antes que, que no es fácil sobre todo si están, si están largos, a ver si lo localizamos por algún lado, no no lo vemos ahora seguimos desplazándonos poco a poco a ver si localizamos a nuestro a nuestro animal vamos a ver la hora que es el juego las 7 y 12 es temprano todavía es buena hora para para cazar a mí me gusta cazar sobre todo la primera hora de la mañana y a última hora de la del atardecer o, o por la noche a ver si localizamos a nuestro a nuestro pavo vamos desplazándonos. no da señales de de movimiento ni de nada vamos poco a poco vamos a cambiar, a cambiar de reclamo a ver si nos contesta con el otro reclamo de pavos. Que este sí suena pavo, la verdad. Y... y.. Vamos a ver. Lo escuchamos moverse. A ver dónde estás. Sacamos el primer reclamo. Ahí viene volando, ahí viene volando, ahí viene volando, ahí viene volando ¡Ale! Abatido Vamos a ver Qué puntuación nos da el macho que nos ha contestado antes Desde luego que para el pago eh, Se tira mejor sin, sin mira que, que, con, que con el visor Así que vamos a ver, le hemos dado de pleno a ver qué puntuación nos da nos da el animal. Ah, mira, otro oro, un poquito un poquito menos que, que la anterior. Pero bueno, ha sido ha sido un lance bonito. Vamos a ver si vemos a algún otro animal, y si no nos vamos a, a, a otro lugar, porque esto se habrá espantado todo. Vemos un animal, un muflón, un muflón chiquitito, este pequeño. Anda, mira, ahí tenemos un nivel 4. Vamos a coger el 44 de punta hueca. Y ponemos el visor. Vale, en el corazón. Y otro. Ahí se nos ha cruzado otro muflón. Vale, hemos fallado ese tiro, ese tiro lo, lo hemos fallado. Vamos a ver la debería haber disparado antes ya no, ya está muy largo vamos a recoger nuestro trofeo a ver qué puntuación nos da un nivel 4 normalmente suele ser, suele ser un oro si tiene más de, de 140 me gusta disecarlo porque la, la cuerna es bonita aunque sigo diciendo que me gusta más el, el muflón ibérico pero queda muy bien en, en la sala de trofeos sí mira, 148 la verdad que tiene una, una cuerda muy bonita así retorcida para arriba así que bueno lo disecamos y vamos a, a recoger al otro al otro animal abatido que era un nivel 2 este solamente no nos va a dar no va a dar dinerito ha sido un, también un mentiro a ver si localizamos al otro animal que salió corriendo pero la velocidad que llevaba y como estamos en lo alto de una loma va a ser va a ser complicado complicado localizarlo entre tanto árbol pero bueno a ver qué que nos encontramos más adelante seguimos la pista y dios dirá no conseguimos encontrar a Muflum que se nos escapó y nos desplazamos al puerto del alpinista a ver qué, qué encontramos, cogemos los prismáticos, ahí vemos dos animales, un macho nivel 7 y el otro, es una, una hembra nivel 3 y seguramente gris o, o albino, cogemos otro revólver, el 454 4254 la apuntamos en la hembra ya que el macho bien. bien le hemos dado el macho se conoce que nos vio y, y salió corriendo ahora lo buscaremos y vamos a a recoger a, a nuestra hembra la verdad es que que este este revólver el rino es potente dicen que sirve para abatir piezas más grandes como ...como venados, un ciervo rojo, el elk, los osos e incluso los, los bisontes de, de la llanura y los búfalos. Incluso dicen que el león, pero es peligroso aproximarse a un, a un león. Aunque bueno, ya, ya lo intentaremos en, en próximas ocasiones. Nos acercamos a nuestra, a nuestra hembra, no corriendo mucho porque no quiero que se espante el, el animal que salió huyendo... Vamos a ver si lo localizamos por aquí cuando cuando estábamos. Bueno, esas son huellas de, de pavo. Vamos a ver si si localizamos las huellas de del macho de nivel 7 que se nos fue, que seguramente será un buen oro. A ver estas huellas de que son. No, esas son de, de, de ciervo o de elk la verdad es que estoy viendo la mancha de sangre aquí y, y ha sido un, un buen tiro en el pulmón en el órgano vital que ha caído, ha caído fulminado Sí, es gris el gris no, no es albino pero bueno vamos a ver si localizamos al al macho que que se nos fue corriendo le hemos seguido la pista al macho y tiene que estar por aquí mira ahí, ahí lo vemos tumbado a ver si es efectivamente Ahí lo vemos Cogemos nuestro, nuestro revólver el, el 454 Rino Y a ver qué tal dispara Bien Una muerte, una muerte rápida en, en el pulmón o corazón O doble pulmón o corazón La verdad es que, que Este revólver sí, sí es potente No es como Como el 410 con los pavos Que me deja mucho Mucho que desear el 44 está bien para, para animales eh, medianos la verdad es que bonito, bonito animal y bueno, vamos a buscar más más piezas que, que abatir llevo un rato persiguiendo a unos de tamaño medio vamos a ver si lo localizamos aquí al final de... mira ahí lo tenemos a un nivel 5 Estamos a firma del, del teleférico Vamos a ver, ahora Cogemos nuestro reino 454 Y... Ya hemos visto el sangrado que ha hecho O sea, esta, esta munición es potente a muy corta distancia Ya hemos podido comprobar el, el sangrado que le hemos hecho O sea que le hemos dado en, en parte vital vamos a recoger a, a nuestro animal vemos la mancha de sangre un tracto en zona vital vamos a ver qué, qué puntuación nos da una plata normal un, un nivel 5 hemos dado en todo todo el pulmón y bueno el que de que esta munición la verdad que sí sirve para para para piezas grandes continuamos buscando más piezas que batir Vamos a acercarnos al, al borde de, del, del precipicio, del acantilado. Vamos a mirar hacia abajo, hacia, hacia el puesto, que está allá abajo. A ver si encontramos algún otro animal. No, no parece que, que veamos nada. No. Así que vamos a a buscar piezas piezas más grandes quizás un, un búfalo o bisonte americano a mí me gusta más la palabra búfalo por eso de, de búfalo vil así que nos vamos a desplazar a, a otro puesto y a ver si localizamos piezas grandes y vemos la eficacia de, del reino del 454 con, con esto vamos a hacer una foto la verdad que tiene una vista preciosa y continuamos con, con la cacería Seguimos. Estamos en la llanura sahuecha, vamos a intentar cazar un, un bisonte. Ahí vemos un, un nivel 3, tamaño tamaño medio. A ver si no nos pudiera darlo, hay otro animal al lado, no sabemos qué, cuál será. Ahora veremos sus huellas. El otro se asusta, sale corriendo. Venga, le hemos disparado con el 454. A ver qué tal se porta esta munición con con animales tan tan grandes. Mira, ha caído ya al fondo, o sea, tiene buena buena penetración. Vemos que tiene tiene buen sangrado y vamos a ver la puntuación que nos da que nos da nuestro animal. Una plata. Le hemos tocado el pulmón, el hígado. La verdad que que si tiene muy buena penetración Y es, es válida para, para animales grandes Vamos a ver si localizamos El otro animal que se ha ido Lo seguimos persiguiendo Ahí viene, ahí viene Que se nos viene para nosotros Cogemos nuestro revólver Y puntamos al corazón Vamos, le damos A ver, que viene para acá Salimos, corre Vaya, me, me ha pegado Otra vez Que me va a dejar sin, sin vida Vamos a ver Vamos a ver dónde está, dónde está... Joder, vaya mía, que Qué subidón haya caído. Vamos a verlo. Vamos a ver qué, qué animal era. Porque esto nos está marcando peso máximo, eh. Nos está marcando peso máximo. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Diamante, diamante! Una puntuación... Bueno, una, un diamante normalito, pero la verdad es que un diamante cazado con revólver es algo... Algo maravilloso. Efectivamente, el 454 rino es muy efectivo con las piezas medias y grandes. Lo recomiendo. Y sin más, vamos a guardar nuestro trofeo. Este que dice Carlos. Y creo que terminamos la caza con revolver por hoy. Y como siempre os digo, mucha suerte y buena caza. Si os ha gustado, darle like y suscribiros a mi canal. Esto es todo amigos, hasta la próxima.